La entrevista de hoy la vamos a dedicar a uno de los problemas más frecuentes que acuden a la consulta de psicología, como es la preocupación por sufrir algún tipo de enfermedad. Habitualmente a esto se le conoce como hipocondría o ansiedad por la enfermedad y para eso tenemos a una persona que sufre este tipo de síntomas. Tenemos con nosotros a Adrián. Para arrancar la entrevista, Adrián, me gustaría preguntarte cómo han comenzado esos síntomas vinculados con el miedo a padecer una enfermedad. Sí, mira, esto viene siendo desde hace como cuatro años. Bueno, tengo una hermana que tiene diabetes. Entonces, este, me dice mi hermana, ¿te duele acá de este lado? Sí, ¿te duele acá? Sí, ¿te duele acá? Sí. Ah, entonces has de tener este diabetes. O sea, yo me, me sorprendí, y me, me empezaba a sofocar, sí pensaba que era, que era eso lo que tenía. Y, y, entonces, yo empecé a, a pensar de que se pues, estaba malo del corazón, que tal vez tenía cáncer. O sea, me empezaron unos este, pensamientos así, también de que al otro día ya no iba a despertar, eso sí también. O sea, lo, lo pensé en, después de esos días. Y en sí la, el, el, este, el mareo no se me quitaba. O sea, yo iba caminando y seguía con el mareo, y seguía con el mareo. Tomaba es, electrolitos, o sea, tomaba así eh, cosas energéticas. Este, jugos energéticos y, y este, bueno, creo que ahora entiendo que no debía de haber hecho eso. Claro, porque eso tiene muchísimo azúcar, muchos de ellos tienen incluso cafeína, taurina y otros excitantes, con lo cual el cuerpo se te alteraría muchísimo más. Sí, posteriormente también igual, cuando comía comida china, que ya ves que luego hay comidas que, que le ponen mucho dulce, este, en la noche me sentía muy mal. O sea, no, ya no, eso de lo del mareo, ya no me volví a dar, o sea, del mareo fuerte. Pero sí del, del de que iba caminando y que me iba de lado, sí, eso sí, sí, lo recuerdo que sí duré unos dos meses. Y, y, y estaba, muchas veces era más fuerte que otros días. Otros días era más tranquilo. ¿sí? Posteriormente, pues decidí comprarme una pizza un día. Eh, en la tarde comer una pizza, después de haberlo comido, Empiezo a sentir un, este, como un pedazo aquí, en esta parte de la pizza, que no se me iba. Entonces yo dije, ¿cómo? Y pasaba, dale, iba, y pasaba, y pasaba, y no se me iba, no, no se me iba. Y yo dije, ching, ¿ahora qué tengo? Entonces empecé a ver, yo soy también igual de los que me meto a YouTube, y empiezo a checar, a ver, ¿qué es este? ¿Por qué tengo la garganta esto, siento esto y todo eso? Llegué a ver que tal vez hasta era un cáncer este, del esófago, ¿no? Uh -huh. Pero los síntomas que aparecían bueno, en YouTube no eran los que yo sentía. O sea, bueno, como de, o sea, sí pasaba yo saliva, pero ellos decían, ¿te arde cuando pasa saliva? No, no me arde. Sí lo siento aquí porque lo siento aquí, pero no, no, no me arde. O sea, sí puedo comer si ¿Puedes comer? No, pues sí si puedo comer también, igual. Entonces, eh, me, me empezó a volver este, la ansiedad por eso. Y siempre lo tenía, y lo tenía, y lo tenía. Bueno, eso me duró como unos tres meses. Eh, ahí yo no sentía nada de que como asfixia ni nada. O sea, únicamente sentía el, el, este, el, lo que yo tenía aquí en la garganta. ¿no? Entonces, yo dije, no, pues ya no voy a comer este pizzas, porque el día que me pasó eso, fue que, que, que, que, que, este, que me empezó este, esto, ¿no? Entonces empecé a buscar este, por internet, también igual, o sea, ¿quién tiene este, estos mismos síntomas, esto, lo otro? Y encontré una persona en Alemania que lo tenía igual. Pero entonces ahí me empecé a dar lo, a cuenta lo que era ansiedad, porque la persona esta estaba ya, o sea, en tratamiento y, y decía lo que le había pasado, ¿no? que, que también igual sentía lo mismo. Pero porque era pues, que por sus clases que tenía muy complicadas, esto y lo otro. Entonces yo decía, ansiedad, pero ¿qué, qué, qué viene siendo? Empecé a investigar más, o sea, meterme en, otra vez en YouTube, en, en Google, preguntando todo esto. ¿Qué, qué es lo que qué sucedía no este, por esta enfermedad? Hasta que un día se me desapareció. Pero fueron, pues sí, no sé, como cerca de unos de dos o tres meses que, que sí lo tuve, todo esto. En ese trayecto, pues sí, siempre estuve con, con la ansiedad, pero básicamente era eso, desde que me despertaba hasta que, hasta que me iba a dormir. Ya me iba a dormir y, y yo me acuerdo que ya en la madrugada pues no lo sentía tanto, pero al otro día igual otra vez. Y luego de repente seguían los mareos. Las preocupaciones que tienes, Adrián, son por enfermedades entonces, ¿verdad? O sea, tienes miedo a tener una enfermedad concreta y específica, ¿es así? Exacto, sí, sí, sí. sí vale. ¿Y son siempre las mismas enfermedades a las que tienes miedo o unas veces en una temporada es una enfermedad, otra temporada tienes miedo a tener otra enfermedad totalmente diferente y va cambiando de enfermedades a las que tú tienes miedo? Bueno, yo lo que veo de esto, por ejemplo, cuando me dijo mi hermana, este, te duele acá, te duele acá, te duele acá, y luego, pues, me, me dice que tal vez tenga diabetes. Entonces, este, eso es lo que me asusta. O sea, cuando ya me dicen, ¿sí? cuando me, me dicen de algo. Oye, uh -huh. este, es uh -huh. que me duele de este lado, pero de este lado es el riñón, o este de este lado. O, o, por ejemplo, yo he ido con el ah, un día fui con un doctor, porque resulta que de unas vacaciones que tuve, Regresando aquí a la Ciudad de México, este, al otro día, después de, de, de haber dormido al otro día, este, sentía la cadera, o sea, sentía la espalda, o sea, sentía mucho dolor en la, la parte baja de la espalda, ¿no? Uh -huh. A por donde están los riñones. ¿Y tenías sí. algún miedo en concreto ahí de que eso fuese una enfermedad específica? Pues es que yo me asusto de todo. O sea, eso es lo que me pasa. De todo lo que pueda ser una enfermedad, ¿no? O sea, lo que piensas es eso, que podría ser una enfermedad, ¿verdad? Sí, exacto. Y entonces, este, ese día fui al doctor y ya, y ya me, me, me checó este, y me dice, a ver, ¿te duele aquí? me empezó a, a pinchar y no, no, no sentía así mucho dolor. Ya nada más hasta abajo y me dice, ¿sabes qué? Tal vez sea sean tus nervios. Porque esto, si te hubiera picado en algún lado, hubiera sentido un dolor fuerte, Ahí sí, o sea, tal vez este, la ciática o algo, pero no, tal vez sean de tus nervios. Porque lo que pasa es de que con ese doctor siempre ya he ido, he ido. Entonces, sí. ese doctor este, ya ha estado viéndome de las cosas que yo he hecho. Porque claro. también igual, yo lo que hago es no únicamente ver un doctor, sino que yo voy a ver dos o tres doctores. Vale, tienes como la necesidad de comprobar que te están diciendo la verdad y si alguien te dice que no tienes nada, entiendo que vas a ver otro, ¿no? Para que sí. te confirme por si acaso tuvieras una enfermedad, pues que sí, efectivamente ya. la tienes, ¿no? Ajá, y me vuelven a hacer todos los análisis, me hago hacer todos los análisis y pues también igual, de todo eso ya he gastado mucho dinero porque estoy este me hacen análisis eh, un doctor, luego otro doctor, luego otro doctor y salen todos bien. Es más, un doctor una vez me dijo, no, este, no te metas enfermedades en tu cabeza que no tienes, porque sí se molestó. Porque también otra cosa que me ha ido pasando este, es de que yo, yo siento y me veo en el espejo que estoy adelgazando. O sea, yo peso normalmente 72 kilos, uh -huh. pero de repente bajo a 68. Y entonces, si yo me peso y veo que bajé 68, yo del diario me quiero pesar y me, y, me, y me clavo mucho en por qué estoy bajando. Y entonces yo pienso, estaré bajando porque según mi hermana o según algún familiar me dijo que si bajaba 10 kilos es porque tal vez tenía diabetes o porque tengo cáncer. Entonces, este, esos, esos pensamientos me empiezan a, a rodar en mi cabeza y, claro. y digo... Uh -huh. Pero ¿por qué? Entonces me empieza a checar y sí estoy bajando, ¿eh? Porque sí bajo. O sea, por ejemplo, en, en la última vez eh, bajé 5 kilos, ¿sí? Entonces a mí ya el doctor me dice, no, pues di qué bueno, o sea, qué bueno que estoy bajando, ¿no? no es más, pésate igual del diario, y, pero di qué bueno que, está, que estoy bajando, ¿no? Que, que, sí. que, que, que no estoy subiendo. Uh, todo el mundo quisiera bajar y tú estás bajando. Pero le digo, sí, doctor, pero es que yo me siento mal porque este siento que me voy a morir. A pesar, o sea, de, a pesar de no tener dolores específicos, ¿no? Porque entiendo que tu preocupación por lo que me estás diciendo es por bajar peso, pero tú no, no vas al médico porque bajas peso y además te duele algo, sino que vas porque al bajar peso tienes la sensación de que tienes una enfermedad. ¿Es así? Sí, exacto. Sí, uh -huh. Sí, entonces este, le, le pido al doctor. Por ejemplo, el día que, que lo que tenía de aquí, de, que, es, que sentía esto, uh -huh, en este, sí. la garganta, este, el nudo de la garganta, fui con el doctor y este y me dijo, bueno, pues si quieres te, te mando a hacer una… no me acuerdo cómo me dijo. Que me mete una sonda ajá, y checan. Entonces uh -huh. ya había extendido él este, para que me lo fuera a hacer en, en el laboratorio. Uh -huh. Pero yo saliendo de ahí… Yo dije, no, no, porque me dio mucho miedo. Igual el hecho de que me iban a meter la sonda y claro. de que tal vez me iban a dañar otra cosa, me dio tanto miedo que yo dije, no, mejor no lo hago. Igual si es un cáncer o algo, o sea, pero yo me voy a esos extremos. O sea, yo me voy a lo más alto, o sea, de que pienso y... que ya. Adrián, ¿en alguna ocasión algún doctor se molestó contigo por, por sí. haber ido tantas veces sí. o por no hacerle caso? ¿Se, se ha llegado a, ¿Tú has llegado a notar que estaban molestos contigo? Eh, bueno, eh, sí, un doctor, sí. Eh, él, él, este, él fue el que me dijo, este, no te metas este, en enfermedades que no tienes en tu cabeza y ya no estés viniendo a cada rato acá. Es él sí me dijo, sí. Entonces, cuando, sí, cuando a sí. ti te dicen hoy en día, Adrián, que lo que te sucede no es una enfermedad física, sino que lo que te sucede es hipocondría, y, un, y algún doctor te dice, mira, no te preocupes más por tu salud física, lo que tienes es hipocondría, ese miedo que me estás diciendo de un dolor que tienes no es ningún fallo físico, es simplemente hipocondría. ¿Qué es lo que piensas tú cuando los médicos te dicen esto? Bueno, hace apenas, apenas también igual me hice todos los análisis con una doctora y ella fue la que me porque ella me sacó me sacó también este hormonal este exámenes hormonales este porque también igual ella me checó todo todo y me hizo también el, el, el, el de, de, bueno del corazón y, y me dijo que también igual estaba bien entonces ella me dijo ya ahorita si sí te tienes que ir con un psicólogo. Para... Ella sí me dijo. O sea, porque no tienes nada. O sea, ya te checamos todo de todo y no tienes nada. Entonces, y lo que he hecho ahora es, este, tampoco meterme a la computadora porque, bueno, eso sí ya le, le tengo miedo de que igual al estar trabajando, este, me empiece a, a tensar y, y este, y me vaya a ir peor. Entonces, lo que he hecho es, este, estar pintando mi casa y se me borra totalmente, empiezo a pintar y como arte de magia se me borra, pero antes de eso sí me siento, me siento con las manos así, este, eh, este, frías, este, me veo en el espejo y me, y me, y me veo pálido, este, eso también es otra de las cosas también que me pasa, de que a mí me pasa algo, y por ejemplo cuando he adelgazado, uh -huh. este, me veo en el espejo y, y, y del diario, me veo en el espejo para ver qué tanto he adelgazado, porque no tengo aquí pe para pesarme, entonces este, lo que hago es eso. Y, este, y por eso cuando yo iba siempre con aquel doctor que me regañó, después de, de consultarme, yo le decía, ¿me puedo pesar? Porque siento que estoy bajando más. Entonces por eso porque, eh, aquella uh -huh. me... uh -huh. fue aquella eh, vez. ¿La vez en la que recuerdas que lo hayas pasado peor por tener miedo de tener alguna enfermedad en tu vida, ¿cuándo, ¿cuándo recuerdas qué fue? Este, hace, hace dos años, que sí fue el, como que un pico muy, muy fuerte, muy alto. que Eso fue en noviembre, yo recuerdo, pues me empecé a sentir mal, empecé a adelgazar, eh, no estaba ninguno de mis familiares aquí en mi casa y me empecé a sentir este, muy mal, me empecé a sentir que nadie me quería, empecé a sentir así, con ganas de, de llorar. Eso sí, no cuando... Cuando me ha pasado cosas también, por ejemplo, de que se me murió mi perrita, este, apenas, este, yo me lo guardo. O sea, por, ser, por quererme ser fuerte, entonces, este, por no demostrar este, esa debilidad, yo este, como que me, me trago todo eso. Y, y, y, y, y, y digo, no, este, trato de ser fuerte, pero no me, no me desahogo yo. Y yo sé que en dos o tres meses, me va a venir una descompensación, me va a venir algo fuerte de la ansiedad. O sea, porque no es, no es inmediatamente que me venga, o sea, de, de haber pasado una cosa así fuerte, sino que este, pasan dos, tres meses y, este, y me viene eso. Sí. Pues Adrián, eh, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por, por tu testimonio y que tengas un, un magnífico día. Igualmente, este, Fernando, este, que estés bien y muchas gracias por este por esta entrevista también igual que me, que me hiciste. Es que quería yo básicamente hablar con alguien y, y porque, bueno, yo veía que en algunas entrevistas de, de, de otra gente que has tenido, este, no tenían eso de, la, de, que, de adelgazar. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿seré yo el único? Pero, pero no, no, o sea, es eso, ¿no? Es parte de, de la ansiedad. Sí. Uh -huh. Bueno, sí, muchas gracias. Venga, gracias, Adrián. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Que estés bien.